Y bueno, seguimos entonces ya ahora con la tercera novela, ¿verdad? Óyeme, los premios soberanos van a tener que abrir esta, eh, esta categoría en, en la próxima entrega. Así que bueno, DJ Sammy dice que con la Rosmaría solo es de trabajo. Pero salió un video donde ellos están abrazando ahí <risa> en un país. Por eso mi cara. El productor musical DJ Sammy aseguró que entre él y la cantante Rosmaría solamente lo une en una relación laborar, laboral durante su participación en el programa de Alufoque, reiteró que solo trabajan y que pues se conocieron por un proyecto musical, aunque han admitido aunque admitió que sal, han salido juntos. Eh, dice que entre ellos existe una química y destacando que es una mujer muy bella, reiterando que ambos solo están trabajando, lo repitió mucho. Sin embargo, en un video que se ha difundido recientemente, se observa cómo esta pareja se acaricia muy de cerca, ¿verdad? Tienen un una confianza muy, muy cercana entre ellos. Vamos a ver si los muchachos lo ponen ahí el video, donde pues se observa a DJ Sami, cómo le agarra la cintura al artista, como si fuera a darle un beso. Ahí, ahí vemos videos eh, de hace tiempo, ¿verdad? Entre DJ Sami y eh, la Rosmaría. La Rosmaría dijo que no tenía nada con él. Hoy, ayer, pues la entrevista que era esperada, el DJ Sami no negó, pero circula ese video. Vamos a ver si lo ponen ahí, muchachos, ese video. <risa> Increíblemente. También es una película montada, porque salió un video esta mañana donde se ven ellos en un parque, como abrazándose de sí, lejos. Sí, sí. Lo captaron. Entonces, ya yo creo que eso es un. Yo creo que ya es un montaje del de mismo DJ Sam. ¿Tú me entiendes? O, o un montaje. Wow. Tú me entiendes, ellos quizás tienen algo y que, y él quiere venir con la película de que, que no para que la gente siga especulando, ¿ve? Ahí está. Entonces esta muchacha se le tira arriba, que si yo qué? Con una es, confianza, un confianza, cariño. A mí no me hable de eso, que cuando te de trae esa confianza de que de que yo lo abrazo y a siempre hay algo peligroso porque estamos acostumbrados a todo eso ya. Entonces, y hey, mira eso, de que de que ellos que, que, que juntos, de que de lejos. Hablando. Ahí están ellos hablando de, de, de, de, de cantar. Y mira, mañana vamos a grabar un dembow. ¿Tú ves? Más tarde, <risa> como decía el Super lo mata Más tarde. Oye, a mí me da pena que la Romaria se vea envuelta en este lío, en, en, en este sonido. Porque ella no lo no necesita. La romaría no necesita sonido para brillar. Entonces, grabó con Romeo, grabó con La Perversa, grabó, ¿con, con co quién no más? Oye, Camilo, Camilo la mira. Camilo la mira. Eh, o sea, ha salido en medios internacionales destacando el talento de, y, y, y la calidad de esta muchacha. Entonces ya no se necesita ese sonido. Con, y menos con DJ Sammy, que yo no tengo problema. Yo no tengo nada en contra de DJ Sammy, pero conchale, en serio. ¿Eh? <ríe> en serio. No. Buenas tardes, nos llama un fanático de, de, del programa. Saludos. Ah, Saludos, saludo. buenas tardes. ¿Se oye eh, ahí? Para... Eh, eh, ¿Cómo fue? Sí, sí, sí, eh, sí, sí hermano. Eh, para opinar con respecto a, a los vídeos de, de, de, que se están pasando de, de, de, del, del DJ y la artista, sí. yo entiendo que ellos, por lo menos, están como mangando, están, están <risa> en ¿Verdad? En, como dicen popularmente, sí, están como, así, están como. Es algo que ellos están tratando. No pueden decirme a mí que, como dice el DJ, que no están. Que no están, ellos, ¿verdad? Están, ellos están en algo, algo pasa por, por, su, por, por su corazón de que se sienten cómodos y no pueden decir que no están porque definitivamente, si se usan el video como prueba, definitivamente re, reluce como que están en algo. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, a su... ahí está. Gracias por su llamada. Y... Es, como, a... es como yo digo, ellos puede ser que tengan algo, pero aprovechando la farándula ponen a la gente a especular porque... La primera vez que a Sammy lo sentaron para hablar de Yailín, él lo negó. Y a mm. las dos semanas lo vimos agarrado de mano aquí, que yo fui uno de los que tuvo esa primicia, bueno, uno, el único que tuvo esa primicia, donde ¿Ay? ellos salen agarrados de mano aquí, y a la semana entonces sale de que ellos están en una relación, que sí, yo qué. Entonces, <risa> ahora están, ahora, ahora ella, él está utilizando el arroz, y que no, dice que sí. Entonces, entonces, lo vemos que abrazado, para el final salir con, con al final de la novela y de que sí. Tú me entiendes, entonces yo veo eso raro.